Esto es que era una laguna antes, lo pusieron naranjal. Pues yo no sé por qué, porque naranjal no he llegado a ver, hay un palo, eso es todo.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 Naranjal es mi casa. Naranjal, todo Naranjal es mi casa. Y, y, y, y con ganas, y, y me han hasta ganas de llorar, Tenemos que ir de aquí a Naranjal, porque Naranjal es lindo, hermoso para nosotros, y nosotros lo hicimos nosotros aquí, aquí.